Previamente en Milarepa, el niño pasa los primeros años de su vida feliz con su hermana, viviendo en la casa grande de su familia rica. Pero a los siete años, el papá cae gravemente enfermo. Habíamos dejado toda la familia Mila eh, en este momento eh, de tanta angustia familiar de tener el padre que es el sostenedor eh, de la familia en sentidos que vamos a ver qué tan importantes son eh, o cuán importantes son eh, y la Mamá de Túpaga o Milarepa, en su pánico, en su, en su pavor de poder hacer algo que hacemos, había invitado a eh, las personas especializándose en rituales, a hacer los rituales que pueden, leer sutras, lo que se puede. Había invitado eh, personas, doctoras, doctores, médicos, eh, había consultado en personas que hacen adivinaciones y todos le dijeron que no hay más nada que podemos hacer. Es, es la fase final y no hay manera de, de voltear este la dirección en la que va y eh, el papá eh, de Milarepa eh, le dice a su mujer que no hace caso estar llamando más médicos y gente para adivinación yo voy a morir no no parece que voy a recuperar de esto, más bien lo dijo así: no parece que, que vaya a recuperar de esta enfermedad. Llama a los familiares, llama a todos. Y ella va y llama a todos, quiere expresar ciertas cosas. Y vienen llegando para escuchar lo que él quiere expresar ¿y quién está presente en esta familia? ¿quién está ahí sobre todo presente cuando el papá de Tupaga está expresan, expresando sus deseos sabemos que su mujer está ahí su mujer que se llama Joya Blanca Carguien. Su nombre completa, van, van a escuchar o leer, es Nyangza gargian. Nyang es el nombre familiar o del clan de lo que ella viene. Itza es una palabra que se refiere al linaje de clan o linaje familiar. Así que sigue, um, sigue identificada. Uh, y esto es el caso con, con varias mujeres que siguen identificadas por su eh, descendencia familiar, eh, natal. Nyang Cha Kargyen. Kargyen de la, del clan Nyang, aunque ya está en el clan Kyombo con la familia Mil casada, pero su descendencia sigue siendo expresada en su nombre y la importancia del clan es algo que vamos a ir viendo cada vez más y las dinámicas familiares. Y eh, junto con Yang Kargyan está su hermano. Su hermano está presente en este momento. Y su hermano eh, está referido, se refiere a él como eh, tío maternal y en tibetano eh, hay diferentes palabras para los tías o tías según es del lado de la padre, del padre o la madre y él es, recibe el nombre de la, del tío maternal, ashan, ashan, es tío, del lado de la madre. A la misma vez tenemos eh, la hermana de Emilia, que nació cuando tuvo él cuatro años, así que ella es muy muy chica, él tiene siete años en este momento, ella tres, son niños muy chicos. Su nombre completo, la vez previa, le usamos nada más su apodo, Ahora vamos a ir aprendiendo un poquito más de los nombres tibetanos. Su nombre completa, completo es Peta, Peta es el apodo, su nombre es Gunmo Gi. Gunmo es protectora y Gi es felicidad. Un, una sílaba, una palabra que, que se usa para nombres para mujeres con frecuencia, Gunmo Gi. Y esto, eh, estos no son todos. También, y aquí eh, la importancia del clan, sabemos que la familia Mila había llegado a esta zona hace una generación, cuando eh, tuvieron que salir del lugar. Eh, donde la, el clan había estado basado como nómadas, llegaron a esta zona donde eh, Tupaga nació y crió, en la zona de Gungtang. Eh, y su padre, el padre de eh, Milarepa, que se llama Sherab Gyaltsen, la bandera, de la victoria de la sabiduría, o bandera de sabiduría, Sherab Gelsen, y su papá, habían llegado de esta otra zona, y les fue muy, muy bien. El papá, sirviendo como una autoridad chamánica, religiosa, eh, haciendo rituales para quienes lo necesitaban, probablemente adivinaciones, este tipo de servicio. Y eh, el papá de Milarepa, Sherab Gyaltsen, muy bueno en negocios, fijando, vendiendo, comprando y, y, y acumulando mucha riqueza. Al clan Kyungbo, al clan de la familia partenal de Milarepa, empezaron a escuchar, nuestros familiares allá en Gungtang les está yendo muy, muy bien. Llegaron allá y y un familiar del lado del abuelo paternal de Milarepa, o sea paterna, todo en el paterno, ajá, todo en el lado del padre, en un familiar de este lado también empieza a pensar a él está yendo muy bien en esta zona, quizás nos iría mejor también allá y deciden venir y es un y aquí aunque las palabras tibetanas son muy específicas si es un tío paterno o, o materno para hermano para primo es todo una sola palabra pincha pincha Puede ser tu hermana, puede ser tu hermano, puede ser una prima, un primo, puede ser algún familiar, como que, pues, llamemos, digamos que es mi primo, un familiar. Claro que los tibetanos tienen manera de precisar cuando es un hermano, dicen pingya eh, de la misma madre, mismo padre. Pama Del Pa Ma jikpa. Pa es padre, Ma es madre, Chipas es misma, mismo. Es un primo de los mismos padres. ¿Sí? Así que en este caso no es muy muy claro cuál es la relación, pero parece ser algún primo quizás de otra, un poquito alejado eh, del padre de Milarepa y él llega con su esposa, con sus hijos y tiene varios hijos varones y además este primo viene con su hermana, o sea prima. Okay. El primo y ellos van a ser importantes en esta historia por esto vale la pena aunque luego Milarepa casi jamás usa sus nombres, solo usa las palabras para tío y tía, paterno. Eh, el eh, tío o este primo familiar se llama Jungrun Gyalzen, Gyalzen es esta misma es el mismo como Sherab Gelsen, Gelsen, bandera de la victoria, Jung Jung es eterno, Jung Jung, eterno, es el nombre, y la tía se llama Kyung Cha, Kyung Bo, forma corta es Kyung. Kyung Tsa, es clan. Kyung ya sabemos que ella es del clan del Kyungbo. Kyung Tsa Peldrin, gloriosa, gloriosa líder del clan Kyungbo. Tiene un nombre grande. Estos son los familiares principales el papá de Milarepa que está en la cama, su mamá, Kargyen, su hermana Peta, claro que tú está ahí, el hermano de su mamá, su tío materno, Ashan, que quiere decir tío materno, y después estos otros dos tíos. Que son, no están casadas, son hermano y hermana, pero los dos están ahí. Y sí son familiares eh, natales o biológicos del papá de Milarepa. No solo ellos se eh, juntan, vecinos, amigos, gente, la gente que, que, que, que, que está ahí se convoca, Shrabiadze y sabemos que en esta zona Sherab Gyaltsen le va muy bien. Él ayuda mucho a estos tíos que llegaron de otra zona queriendo ver si ellos también tienen una oportunidad de un poquito aprovechar de del éxito de Sherab Gelsen un poquito que les ayude él, él les abre puertas él les ¿no? y Sherab Gelsen le había ayudado mucho ellos también estaban floreciendo económicamente comprándose terreno ganado construyendo casa ¿no? y sus hijos van creciendo y tienen varios hijos muchos hijos. A la misma vez, eh, como Milarepa misma describe a Rechumpa, luego cuando Rechumpa le pide contar su historia, a la misma vez eh, habían llegado a un cierto estatus en la zona. No solo que tienen muchos bienes, sino empiezan a tener vínculos, con la nobleza local de la zona y los campesinos empiezan a entrar en su servicio así que hay esta dinámica de poder nacido de riqueza de vínculos familiares pero son nuevos a la zona y la gente Milarepa mismo dice que la gente susuraba. ¿quiénes son ellos? Migraron aquí, no son de aquí y mira, se están comprando todos los mejores terrenos. Y aunque hay amistades y hay ciertos vínculos positivos, también hay este elemento de lo que pasa en esta situación de resentimiento. De que hay de todo, todo está ahí y Milarepa y Tupagá y su hermana se visten de la mejor tela que es muy importante en la cultura tibetana tener eh, lana muy fina muy importante y tienen en sus eh, cabellos en sus trenzas tienen turquesas Ollas, y ahí van vestidos niños de familia muy bien acomodada con, ¿no? con pretensión a poder local. Y en este, en este momento tenemos Sherab Gyalse, habiendo durante su vida, habiendo acumulado los bienes y ahora ya los tiene que dejar, pero su único hijo, que la familia suele tener un, un solo hijo, su único hijo tiene siete años. Y cuando haya convocado los familiares, eh, él había escrito, dejado un testamento por escrito pero él mismo lo quiere expresar. Y el papá dice, como no me puedo recuperar de la enfermedad que tengo y como mi hijo aún es pequeño, aquí explico cómo lo confío a todos mis familiares y amigos y especialmente a su tío y a su tía", y aquí usando palabras tío y tía, tío y tía paternos, en las montañas, y va alistando los bienes, en las montañas mis animales, yaks, caballos, ovejas, y alista más, en la valle, ante todo, el triángulo fértil, que es el nombre de, de un muy buen terreno que había eh, adquirido. Y muchas otras parcelas de tierras que envidian los pobres. Están conscientes de esta dinámica. Debajo de la casa, o sea, debajo de la casa, vacas, cabras y asnos en el desván, las herramientas, el oro, la plata, el cobre y el hierro, las turquesas, las telas, la seda y el grano. Todo esto es mi patrimonio. De hecho, tengo tanto, tengo tanto que no tengo que envidiar a nadie. tomen una parte de mis riquezas para los gastos que habrá después de mi muerte. En cuanto al resto, les lo confío todo hasta que mi hijo sea lo suficientemente mayor como para hacerse cargo de todo. Confío completamente el cuidado de mi hijo a sus tíos. Cuando este niño tenga la edad para asumir las responsabilidades familiares, dejen que se case con Jesse, de quien está comprometido desde pequeño. Entonces, dejen que reciban todos mis bienes sin excepción y dejen que mi hijo tome posesión de su herencia. Mientras tanto, que su tío, su tía y sus familiares más cercanos Cuiden de las alegrías y las tristezas de mis dos hijos y de su madre. No les dejen en la miseria. Después de morir, estaré vigilando desde el reino de los muertos." Y en su testi testimonio y en la amenaza al final, vemos la conciencia de que yo les estoy confiando por palabra de honor. Hay un testamento por escrito, pero él mismo siente la necesidad de, de reconocer, no les dejen en la miseria, por la razón que sea, ya está anticipando esta posibilidad. Y poco después de esto, efectivamente, el padre de Topaga, a los siete años, deja uh, sus, uh, su familia sola y expuesta a la bondad de los familiares. Después de que había fallecido hay una reunión una discusión que sigue, y el Ashang, el tío materno y otros amigos de la familia proponen que Yangsa Kargyen es muy lista, es muy capaz, y esto es algo que se ha enfatizado en distintos momentos en la biografía, tiene muchas habilidades, es muy inteligente. Ella es la persona más cercana a Sherab Gelsen y es muy capaz. ¿no? Dejemos los bienes en sus manos y todos apoyemos. Pero el tío y tía del lado del padre dicen, pues dijo claramente los familiares y no hay familiares más cercanos que nosotros. Nosotros nos encargamos de los bienes ¿no? y no se preocupen hay familia, y hay familia, y nosotros somos familia, y familia sincera. Y los demás no estaban muy de acuerdo con esto, pero esto, este tío y tía, Yongrong Gyaltsen y Kyungza Peldren, con todos los hijos del tío, representaban una fuerza, física, económica, etcétera, importante en la valle y la gente, aunque no estaban muy de acuerdo, no pudieron hacer nada. Y el tío toma posesión de todos los bienes que los, en, según el texto, que son de hombres, la tierra, el ganado, y la tía toma posesión de lo que es de las mujeres: la turquesa, la tela, la sed, eh, las otro, los otros bienes portátiles, digamos. Y los padres, los tíos dicen, van a alternar entre nuestras casas. Nosotros les cuidamos. Y estos niños de 3 y 7 años con su mamá tienen que pasar el verano en la casa y en el servicio del tío. Y está, están trabajando día y noche. Están trabajando en el verano, que es el tiempo en que las actividades eh, domésticas del hombre están más importantes. La siembra, la cosecha, moler el cebado. En el invierno pasan a la casa de la tía, pasan al servicio de la tía. y en el invierno se pasa todo el día preparando la lana, haciendo tela y tiene que ser muy buena tela y tostando y moliendo cebada y atendiendo las tareas domésticas del invierno. Y Milarepa cuenta mucho después a chumpa que las personas que tenían, eh, que habían estado eh, amigables, de buena relación con la familia, cuando veían a la mamá, a Kargen, a los hijos adelgazados, con piojos con ropa que se deshacía, que no se no, no, no, no les dieron nueva ropa, tenían que andar en lo que tenían cuando salieron y que la gente lloraba al verlos. Y otras personas que había tenido envidia o resentimiento por su no, su nueva riqueza por la ascendencia de estos migrantes, de quién sabe dónde, andaba diciendo, ja, esta Karen, siempre se dijo cuán lista es, cuán capaz, cuán, qué buena mano tiene como buena mujer, ¿verdad? Pero ahora se ve, con un buen hombre, cualquier mujer es buena. ¿No? Buen hombre, lista mujer. Cuando la lana es de alta calidad, como la lana que se toma del animal, la tela de lana también es buena. Oh, ahora mírala, ¿qué tan lista es ahora? ¿No? Y en su posición desprotegida fue el blanco de todo ese resentimiento e invidia y como lo dice Milarepa cuando haya miseria el chisme lo persigue como sombra y la gente así hablaba de su situación y en en, en este momento de ver que es muy obvio, hay un testamento por escrito, porque bajo cuáles condiciones sociales se puede totalmente ignorar los deseos de un muerto y convertir tres personas básicamente en esclavos casi no totalmente pero en, en sirvientes que no tienen nada que decir. Como lo describió Topaga Milarepa, trabajamos como burros por comida de perro, poco y muy malo. Y hay un momento que Su Santidad el Karmapa describe o eh, presenta en la obra teatral que, que ha compuesto donde la mamá viene y tiene un poquito de champa el, es la harina eh, de cebada eh, tostada y molida y es muy nutritiva y los tibetanos sobreviven de esto cuando no tienen otra cosa esto con un poquito de té o mantequilla si tienes o lo que hay. Y la mamá tiene una bolsita. La familia de Jesse estos amigos de Sherab Gyatzen, la familia del comprometido de Milarepa, les viene y les está dando. Cuando nadie ve, les está dando de comer. Dando lo que puede bajo amistad ¿Mm? y la mamá de Peta y papá viene y tiene una bolsa y ella les dice toma, toma, pero no, no dejes que tu tía te dé comiendo porque están ahí trabajando para la tía y la mamá sale, está cargando estos, estos costales. costales de cerveza recipientes de, grandes de cerveza está cargando por alguna actividad que la tía quiere llevar a cabo y se va y Topaga y, y Peta no, no, no pueden esperar tienen hambre son niños, tienen hambre y empiezan a comer y entra la tía y la tía empieza a Abusar por primero verbalmente. Terrible, terrible. Diciéndole, ustedes mendigos, llegaron aquí sin nada, están robando. ¿No? Y les les dice cosas muy feas y les empieza a golpear. Y la mamá escuchando o llegando llega y en, intenta intervenir, pero la tía tiene su casa y su todo y golpea también a la madre, también debilitada por todo, toda la malnutrición y todo lo que está viviendo. Y ahí los tres llorando solos. Para entender cómo se puede llegar a este tipo de punto, Necesitamos saber un poquito del, del momento histórico en lo que Mila nació. Estamos mediados del siglo XI. Eh, cuando Milarepa nace coincide entre 10 o 20 años con la llegada de Atisha al Tíbet. y el momento en que Atisha está llegando al Tíbet eh, marca, por lo menos simbólicamente pero también de manera importante marca una nueva fase y se llama la nueva fase, lo nuevo es la segunda transmisión del Dharma al Tíbet la primera fue en el tiempo de los, del imperio tibetano los grandes emperadores tibetanos que invitaron y auspiciaron y construyeron y apoyaron que el dharma floreciera dentro del Tíbet. tuvimos los, eh, hay, hubo muchos, y esto pasó durante siglos varios siglos dos tres siglos en lo que cada generación de emperadores estaban participando en este aprecio y este auspicio del budismo en el Tíbet hay tres reyes o emperadores dármicos así se llaman los reyes de Dharma muy importantes ya que es una sesión de muchos nombres, no importa si sí, unos cuantos más, ¿verdad? son Zen Gampo es muy eh, conocido, uno el primer, eh, creó el Jokang, y fue en, él quien se casó, para aquellos que ya saben algo de la historia del Tíbet, se casó con una princesa de Nepal y otra de China, y así hubo este, la presencia e influencia del budismo de ambos, ambas direcciones, y construyó, construyó el Jokang. Jokang es el templo hasta hoy en día más importante en todo el Tíbet, en Lhasa. Tiene la construcción de un monasterio, donde si fuera un monasterio tendrías los cuartos de los monásticos, pero en vez de los monásticos hay estatuas de las diferentes bodhisattvas o deidades. Era construido antes de que hubo monásticos tibetanos, pero ya empezaron a invitar el Dharma. Después Segundo rey importante, Trisong Tetsen, que es quien invita Padmasambhava, Shantarakshita y funda el primer monasterio que es Samye. Después, el tercer se llama Relpachen. Y relpachen eh, está en el siglo IX. Eh, está, eh, es un emperador muy, muy, muy comprometido con el Dharma que auspició mucha traducción, eh, mucha producción de textos, copiando textos, copiando, copiando, co copiando Prajnaparamita, muchas copias para que haya muchos textos, y muchos monasterios, y muchos monásticos. Y empieza a crear decretos reales, que ¿no? cada 12 familias tiene que apoyar a, un, no sé si eran 12, no, no, el número, cada unas cuantas familias tiene que estar dando, auspiciando a un monje y empieza a haber este tipo de leyes, según cómo se debe de interactuar y mostrar respeto a los monásticos, por ley. Cosa que produce sus efectos, que es por obligación. No todos, están, no todos son budistas, hay mucha presencia todavía del, de la religión eh, anterior tibetana, que es chamanista, animista, etc., y no todos están de acuerdo, no todas las familias que forman la aristocracia son budistas, y son aquellos que opinan que esto ya fue demasiado, esto es demasiado. Y en términos prácticos, sí la… Eh, el imperio que había llegado muy, muy grande, grandes partes de China formaban parte del imperio tibetano, llegó hasta, eh, eh, hasta donde hoy, en, no, no voy a decir exactamente dónde, voy a mirar primero, en el, Mirar extendió muy lejos hacia el occidente, fue muy, muy un imperio muy importante, que estaba dedicando cada vez más recursos al budismo. Y en cierto momento uh, hubo una decisión o una, un acuerdo entre ciertos, ciertas familias aristócratas, conjunto con ciertas Ciertos miembros de la familia real que cuando hay un rey siempre todos quieren ser ese rey y solo se puede hacer al quitarle el, quitar el rey de su trono, que principalmente implica asesinar. Así que asesinan a Real Pachén y ponen en su lugar alguien que está del otro partido, por así decirlo. Eh, un... Uh, un emperador que está conocido por su... Um, por manejo de fuerza física, por crueldad, um, y tiene el... Uh, su nombre es Dharma, pero le llaman Dharma el Buey. Es un Buey. Bue, ox. Ax puede, puede, Pue. puede, Que en la, el entendimiento tibetano es alguien con mucha fuerza física, que puede hacer mucho más que otros hombres. Y estaba conocido para fiestas y tomar mucho y, y una, una, onda muy, una onda muy diferente y eh, todo el resentimiento que hubo contra los monásticos y contra los monasterios ya tiene espacio para expresarse y eh, el apoyo, todo el apoyo imperial, económico, también el apoyo legal, eh, desaparece y los monasterios ya no, no tienen de qué y entra una fase de crisis y es un crisis en muchos sentidos en este momento en este momento eh, uno de yo creo que esto se está alargando mucho en ese momento en ese momento alguien eh, y esto es muy yo creo que hay que continuar. Este monasterio, Samie, su apad decide tomar el asunto en sus manos, conscientes de que matar es un acto que le priva de sus votos monásticos y le genera causa de renacer en un infierno, pero decida tomar este karma y tomar esa decisión y asesina a la Es un momento muy, muy fuerte. Y si en algún momento están eh, miran eh, dibujos murales, o ven ópera eh, tibetano muchas veces se muestra este evento y como lo llevó a cabo se vistió en, en una capa, un capa, manta, capa, que al exterior era blanco, adentro era negro y eh, consiguió un caballo blanco y lo tapó con carbón totalmente así que pareció totalmente negro así que blanco y negro visualmente muy impactante y fue y se acercó donde este, este emperador Langdharma, Lang Dharma, eh, Lang quiere decir Wei, Dharma su nombre, donde Lang Dharma estaba festejando. Había fuido a un ¿no? ¿qué? tipo tibetano, picnic, fiesta, excursión, todos juntos. Y estaba leyendo alguna piedra, algo que había escrito en una piedra. Acerca este Abad, monje, vestido así de laico con esta capa y todo. Y pretendiendo estar haciendo postraciones, toma su arco con una postración, segundo lo prepara con ter y el, la gente ve y sí, todo el mundo se acerca y quiere postrarse hacia el emperador no pasa nada, no prestar una atención y con, eh, con la tercera postración suelta la flecha y, y mata mata al emperador al y grita soy el espíritu negro llamándoles la atención al color negro y escapa en la confusión de qué pasó, blah, blah, blah. escapa con su caballo, entra en un, una riachuela, lava, quita todo el carbón del caballo, cambia su capa y sigue totalmente relajado, normal, como si nada y escapa. Y el resultado de este intento de restaurar el budismo en el Tíbet eh, tiene eh, el efecto que uno espera de un acto eh, de violencia. Propulsa el Tíbet en básicamente dos siglos de una época que, que se llama una época oscura ya pleitos entre la familia real y el, la reina principal de Langdharma no tuvo hijos pero las reinas menores sí y la reina principal dice que yo tengo un hijo pero ya tuvo dientes así que dudaron y todo todo lo que pasa en todas estas historias reales y hay pelea, hay guerra y finalmente una parte de la familia tiene que escapar y otro, y se deshace. El imperio tibetano ya, con esto ya se acaba. Y entra una fase de mucho descontento, mucho malestar social. Todo, todas las estructuras centralizadas, sos, manteniendo las leyes, y, y manteniendo orden y, y todo, ya no existe hay un gran vacío de poder y Tíbet, siendo un lugar muy descentralizado geográficamente cada valle empieza a tener su caudillo y se agarra el poder como se puede y es en este contexto que en la valle donde Mila está viviendo con su mamá y con Peta quien tiene muchos hijos varones fuertes y algo de poder económico, hace lo que quiera. Y están haciendo lo que quieren. Finalmente, la mamá de Milarepa, cuando llega a los 15 años, ya es, es, una, mujer, es una mujer inteligente. Y sabe que, ok, no tuvimos mucha mucha opción, tuvimos que sobrevivir, sobrevivimos. Ahora mira, Mila Repa está de la edad mayor para casarse y asumir su patrimonio. ¿Cómo hacerlo? Ahora ella está contando que la opinión pública en una valle las aliadas, ¿no? las, quién apoya a quién es muy importante. Así que, eh, acudiendo al apoyo de su hermano, que había estado administrando una, un pequeño terreno que sus padres le habían dado a ella, aunque no pudo acceder a esto, por la situación con sus hijos, con los tíos, su hermano lo había estado cuidando y aparta, vende el, la cebada que saca de esto y ella organiza una gran fiesta y venden todo lo que pueden vender el hermano y piden y organizan y con el apoyo también de la familia de Jesse, invitan a todos y hace todo muy, muy, lo más bonito posible. Con cerveza para todos, con carne para todos, porque es sociedad muy carnívora, con todo un cadáver animal para los tíos, como los invitados principales les invita, les recibe, les pone a sentarse, comen, la mamá de Mila misma sirve cerveza y después ella dice, ehm, cuando... Les Cuando un hijo nace, se le da un nombre. Cuando se sirve la cerveza, significa que es hora de hablar. Ustedes, que sabían del testamento de Sherab Galsen, saben qué dice. No es necesario explicar mucho. Tupacá ya tiene 15 años. Es de la edad de casarse. Zese ya es una mujer capaz de mantener su propia casa. Es el momento según el testamento. Y invita a su hermano que él leyera, que él lea el testamento. Y él otra vez lee el Testamento y ahí dice así que por favor pedimos que ustedes dios ahora devuelven, devuelvan sus bienes y nos y devuelvan eh, los bienes nuestros bienes a Milarepa. Y los dios se ponen de pie qué bienes Si ustedes tienen bienes, ¿dónde están? Cuando Sherab Gelsen estaba vivo, nosotros le habíamos prestado muchas cosas. Cuando falleció, se nos regresó. ¿Qué bienes? De hecho, se ve que ustedes tienen muchos bienes guardados. Mira esta fiesta con tanta cerveza y carne. y toma su, el, el tío, toma su, su mano, tiene las mantas largas y le da bufetadas a la mamá. En su momento de gran esperanza de poder, habían, había apostado todo, que en presencia del pueblo iban a tener que regresar algo. y la tía también viene y está con sus palabras rudas, groseras, y los primos grandes vienen y se ponen encima de manera amenazante y toda la gente queda totalmente callada. Los que estaban del lado de la familia de Sherab Gyalzen, no quieren tampoco estar el blanco de esto. Y en ese escenario, en la obra teatral y el, el punto a que ha llegado el abuso y la violencia, que Milarepa, su mamá, su hermana menor, habían estado experimentando a lo largo de los años, llega a este punto y en este escenario cuando, cuando si, si, tienen la oportunidad de ver la obra teatral, en este escenario es, es un momento casi traumático de observar la violencia, la, la, la vulnerabilidad total económica, física, social de Mila intentando proteger a su madre, a su madre y su hermana, pero también golpeado. Cuando Susan Karmapa estaba estrenando, entrenando los actores. La, su, uno de las, eh, los monjes que estaba apoyando mucho en, en la producción de la obra, luego contó que ellos estaban haciendo una, como es un poquito estilizado, un poquito suave. Y su santidad eh, llamó a, su, a este asistente. Es eh, Kempo Dengyo, que muchos conocen de KTD. Es, también es un moje muy fuerte, sólido. Y su santidad. Les, les dijo, así tiene que verse este escenario. Y llama y empieza a mostrar. <risa> y Kempo Dengen dijo que él vio estrellas, <risa> porque es muy difícil luego entender qué sigue si no entiendes el grado de desesperación. Con su mejor voluntad, la mamá aguantó, y aguantó, y aguantó, esperando, soñando de que cuando llega a la edad, va a haber una manera, esta gente no puede ser tan desavergonzada. Voy a convocar. Y llega el día, y están Físicamente, son totalmente frente a todos. Esto ya es el fin de toda tu esperanza. Si los ojos de todo el pueblo no te protege frente a este, esto es una impunidad total. Y ahí estás, dentro de esto. Y cuando el tío está por salir, se sacude y les dice y dice es más esta casa es mía así que huérfanos márchense de aquí Y la mamá está totalmente angustiada, desesperada y grita, ¡Shut que alce, ¡Mila! ¡Shut que alce". ¡Dijiste que nos ibas a estar mirando desde el reino de los muertos! ¡Míranos! ¡Míranos! Y diciendo... Ustedes piden sus bienes, pero ya tiene mucho. Han preparado este festín sin escatimar cerveza o carne. Nosotros no tenemos su riqueza y aun si lo tuviéramos, no, no les diéramos. No les daríamos. Huérfanos, miserables. Así pues. Y este, este momento es clave. Si son muchos, que no lo son, es un gran despliegue de que son pocos, son tres, con todos los grandotes, tres adelgazados, débiles, niños con su mamá, con todos los primos grandotes. Si son muchos, háganos la guerra, si son pocos hechizos, chamanismo. Y ese dicho muy profético.